Bueno, te robado yo al día de hoy Mateo tiene que pasar 10 minutos en el sol. Sí, pero tapado todo de ropa. Tapado de ropa. Sí, dejen su like, suscríbanse. Vamos a llegar a la meta de 5 likes y 4 suscriptores. Tienen que subirse 4 para llegar a los 40. Y empecemos. Realmente está ahí. En el sol. Cuenten vayan cortando de que Matthew pasa en el sol está con calor Matiu. Matthew no con de ropa es increíble tapado de ropa y no puede respirar está tapado de ropa buzo mira pantalón buzo otro buzo abajo boca este, esto la funda un pantalón lo tapamos acá arriba no va a poder respirar dejen su buen like porque sí, sí, sí, sí respirar acá no está respirando. 10 minutos. ¡Nuevo récord! A ver si voy a romper récord. El agua, ¿qué le hago? ¿Agua? ¡Hay mucho sol, Hay como 30 grados. Y el macho está pasando ahí. Sentado en la silla de gamer aquí no sé si uy dios como calienta eso arriba se está calentando ahí arriba un brillo se me está haciendo 10 minutos ¿ves? Eh? ¿qué minutos pasando 10 minutos aquí es la que me cura en suca y como probar nuevamente te tiene que seguir a, a, a, a escribir en twitter te vas, a, te vas a suscribir en twitter te suscribes en twitter y así te voy a ver realmente mi telemato presentado sentado ahí. seguimos ahora el nuevo reto te pasa sacaste la silla te rendís te rendí? que boy. no se rinde, no sé cuántos minutos, vamos como 4 minutos, 5 6, 7, sí. Para Falta todavía 10 minutos. Está en el sol con un pantalón. Uy, darlo se ve. Está con un pantalón, un buzo, una campera verde. Un pantalón arriba de la cabeza Y una funda nadie Y una chanqueta con medias Mira, chancleta con medias Pantalón negro, de Uruguay Campera verde y blanca um, Un pantalón atado arriba de la cabeza Y una funda arriba de la cabeza y un tapaboca. récord máximo ¿Te rendís? ¿No te rendís? No sé cuánto minuto vamos. Matiu, si vos pasas 20 minutos más, no 10 minutos más, te doy 20 pesos. todo? Por 20 pesos. Pasar 20 minutos más. 10 minutos más, boludo. Vale. un poco agua. de agua? ¿Vamos ¿No a un poco de jugo? ¿Vamos a perder? ¡Ay! Se viene el sol ¡Dios mío! ¿Cómo va a estar calentando eso? Nada te doy 10 minutos más Yo voy a tomar, bueno Voy a tomar ¿No quiero tomar? Me voy a tirar agua, ¿cuánto horas, minuto? Más? Bueno, vamos a ver cuántos minutos va pasando más, te lo pueden ver en la pantalla. Ahí van, vamos, 5 minutos, ni siquiera pasaste la hora, hay muchos 5 minutos más, 10 minutos. Recién va 5 minutos, es 5 eh, y media. Voy a poner en la pantalla, estaba. Bueno, Marti sigue ¿sí ahí, vamos a correr un poco más, Matt. vamos a correr un poco para acá. Para más en el sol, que te dé el sol en la cara, ahí está. Mientras que yo voy a poner la silla, voy a, silla. Voy a conectar el whisk. Bien, ahora sí. Está con. El calor, con calor, así no va. Ah, no tiene calor. El sol está arriba de los otros este Es como las 4 por ahí ahora te vas a tapar la cara un nuevo reto tapate la cara que el calor se te venga a los ojos el calor que Me no Dale, me te rendiste, rendiste. Dale, hay tiempo para rendirte. No, una mierda apareció la fusión. Siempre es mi mierda, bueno, pues se sigue. Mato, no sé cuánto minutos, vamos como. 9 nueve minutos, falta poco, falta poco. ¡NUEVO récord. ¡TAPA LA CARA TODO LA click. ¡VAMOS! ¡Hasta poco! ¡Hasta poco! ¡Hasta poco! ¡Ni idea de cuánto vamos! Vamos a ver? fijarnos, lo ponen en la pantalla ustedes Que pasa, yo verlo A ver... ¡7 minutos cincuenta y, cincuenta y cuatro! ¡Hasta poco! ¡Hasta poco! ¡Hasta poco! ¡Hasta 7 Ah. Dale, Matiu tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes hacer eso. Tú puedes, espera que no puedo parar. Tú puedes. Tú puedes, Matiu Tú puedes. En el sol. Dale. 8 minutos, va. 8 minutos y yo, 10 minutos ahí sentado en la silla con un sol todo tapado de bombuso. increíble 8 minutos y no sé cuánto va a cuantear de bueno. gorrer dale, va a poder dale, dale. no quiere nada, nada, agua no nada, agua carmelo helado, estilo, sí, dale récord récord por aquí a ver, que es, uh, Matthew. se va muy asfixiado, ojo repasa, repasa, repasa el minuto no sé cuántos minutos vamos ahora bien rápido a ver nueve minutos Matthew voy a poner por aquí o sea que lo saco 9 minutos 9 minutos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Le ha pasado el Matthew Sacate de ropa, Matthew ¿La pasaste? Vamos, no, levantaste, sacate Levantaste, levantaste ¿Cómo está todavía la cabeza? Nuevo récord. ¿Está con calor? Ah, bueno, que que hablar, Bueno, espero que, le, que les haya gustado esto, les haya gustado, Suscríbanse dejen su like, comenten, no olviden como está. ¿Está con calor, Matyur? No está con calor. Dejen su like, Suscríbanse, estaba muy buena esta partida, nos quiso una agua, 10 minutos, ya claramente con completadito Chao. Dejen su like, suscríbanse, vayan a Twitter, suscríbanse también Hay más cosas en Twitter que acá Chau